En esta tercera parte de formato condicional continuamos viendo las diferentes opciones que nos ofrece Excel 2010. Vamos a seleccionar el primer rango de datos que en este caso sería el mes de enero. Vamos a ir a formato condicional y vamos a ver ahora barras de datos. Las barras de datos nos permite resaltar aquella información, en este caso los valores máximos, los valores intermedios y los valores mínimos con una barra de color y así poder identificar de manera rápida y poder ver cuáles fueron los valores más altos y cuáles fueron los valores más bajos. Vemos que Excel 2010 nos ofrece diferentes diseños que ya vienen establecidos, en este caso relleno degradado de tipo color verde, color rojo... Tenemos diferentes colores que podemos aplicarles. También tenemos relleno sólido, el cual tiene también los mismos colores, pero con un relleno un poco más sólido a diferencia del degradado que está en la parte de arriba. Vamos a aplicarle uno de color azul y vemos cómo de manera rápida se nos crean las barras en las cuales podemos ver los valores mínimos, es decir, Félix en enero tuvo menor cantidad de ventas a diferencia de verónica y sebastián es decir verónica tuvo la mayor venta del mes de enero ahora vamos a seleccionar la columna de febrero vamos a ir a formato condicional y vamos a ver escalas de colores las escalas de colores es muy parecido a barras de datos pero ahora lo que hace es aplicarle tres colores en este caso verde amarillo y rojo verde para los valores más altos, amarillo para los valores intermedios y rojo para los valores más bajos. Vemos que también nos ofrece diferentes diseños o configuraciones que podemos aplicar a nuestra hoja. En nuestro ejemplo vamos a aplicar el primero. Y también podemos destacar que en el mes de febrero, Félix estuvo con una cantidad de venta intermedia, Verónica fue la que tuvo un total de venta mucho más bajo a diferencia de Sebastián que fue el mejor que lo resalta con un color verde. Y por último vamos a seleccionar el mes de marzo. Vamos a ir a formato condicional y vamos a ver conjuntos de iconos. Los conjuntos de iconos así como las barras de datos y escalas de colores podemos aplicarle por ejemplo para determinar los valores más altos, intermedios y bajos. Tenemos diferentes iconos como los direccionales. Tenemos formas de tipo semáforos, indicadores, valoración de tipo estrella y niveles. Estos de iconos dependen mucho en la situación que debemos aplicarlos. En este caso podemos utilizar los direccionales para así poder ver que con una flechita verde fue el valor más alto. Con una rayita amarilla es el valor intermedio. Y con una flechita roja apuntando hacia abajo, el valor más bajo. Y así, con esta tercera parte, terminamos de ver lo que es el formato condicional en Excel 2010. En la primera parte vimos las opciones de resaltar reglas de celdas. En la segunda parte vimos reglas superiores e inferiores. Y en esta tercera parte vimos barra de datos, escala de colores y conjunto de iconos.